Con lágrimas hoy me despido. Mientras escribo lo que siento, lo que nadie nota en mí, porque escondo mi sufrimiento. Todo lo que digo es cierto, no tengo que estar mintiendo. Esta carta no es de amor, porque eso es en lo que menos tengo. La vida me ha tratado mal y no encuentro el motivo. Si yo he sido buena gente, porque es muy cruel conmigo. Por la noche siempre lloro solo en mi cuarto oscuro. Preguntando si seré feliz quizás en un futuro. Pero dudo que eso pase, ser realista su chispa, a nadie le interesa una persona depresiva que cada cinco minutos quiera quitarse la vida, no me escondo que nadie pues yo soy mi propio monstruo, lágrimas de angustia derramo por todo el rostro problemas en mi cabeza que me están volviendo loco, quisiera que todo acabe, el dolor no lo soporto, no hay amor de mi vida pido ayuda y fracaso ya no veo una salida si doy un paso en falso tendré otra recaída tengo la mente en pedazos y mi alma está podrida y es que no quise caer en lo mismo otra vez pero me perdí la fe y dije que el tiempo decida y no decidió muy bien a ¿Dónde voy? Dime con quién, porque yo no sé qué hacer Con mi alma depresiva, quise intentar sanar teniendo abierta la herida Quise separar mis traumas, pero al alma van unidas Nunca he sido el de dar lástima, prefiero llenar páginas de recuerdos y lágrimas Porque el tiempo no olvida, esa sensación de paz se va y vuelve Mi agonía con pensamientos suicidas y la mirada perdida Y días en que estoy mejor, pero se pasan enseguida Trato de llorar a solas y escribir mi despedida no hay amor